Existen muchas formas de participar en la universidad. Yo destacaría las juntas de centro, los consejos de departamento y las comisiones de calidad. En todos esos órganos hay siempre representación de estudiantes para garantizar que tengamos voz. Todos estos órganos, que aunque parece que tengan funciones administrativas, en la práctica son la mejor forma de proponer mejoras y de dar ideas de cambios en la universidad. que es importante que los estudiantes nos involucremos. Al fin y al cabo somos casi 9.000 y nos afectan las decisiones que se toman en esos órganos. Si comentamos en ellos los problemas que vemos es mucho más fácil que si llega a soluciones.